Para muchos, una degenerada loquita vieja. Para otros, una expresión más del arte en Sport Products, donde hablar es tendencia. Nos encontramos hoy, ya ha rodado en varios medios, que la mencionada Toquicha. AKAY. entró en toa. Se tiró una foto con una virgen. Ok. Gran y dime a ver. Ajá. Una foto con la Vele. Y Ey, no estamos pasando, ¿eh? Ese odio. Yo no, voy, yo no voy con lo que ella hace a veces, porque ella, ¿verdad? Se le van los numeritos. Pero le da un resultado. El Grammy va, ¿eh? El Grammy va. Esa joven le podrá decir lo que usted quiera, pero no la puede ignorar. Es una realidad. Abusando tan con Toquillo. peores han hecho por ahí, que se la han puesto de vestido una virgen mm, así si sí es bueno rompiendo por lo más fino odiémosla eh, critiquémosla lo que tú quieras es válido lo que no podemos ignorarla es una realidad y ese Grammy va grabando con los doletes. Me pasa que ustedes no saben. ¿Tú verás? No me hagan caso a mí, que yo soy un caco Vamos a brevar en la fuente del conocimiento, el que domina los temas. En Sport Podcast, Donde hablar es tendencia. El caso de Toquilla debe ser estudiado sociológicamente. Porque, cierto, que su irreverencia está dando resultados. Pero en una sociedad donde ahora se aplaude el irrespeto. ¿Por qué faltarle respeto a los cánones religiosos de una sociedad, de una cultura? No hay razón. Usted puede buscar sus views, sus likes. De otra manera, hasta el momento le estaba dando resultado su irreverencia. Pero por qué ir de frente contra una institución socialmente establecida como la Iglesia Católica y sus deidades? Bueno, como usted dijo, mi hermano, para algunos es una loquita vieja. Para otros es un referente urbano para Sport Parrot. Es un artista en tendencia. Sport Parrot. ¿Dónde hablar? Es tendencia.